¿Qué pasa, joven vikingo? Estamos de vuelta con Valheim. Soy Killer y vamos aquí con otra épica aventura nórdica en este vasto mundo eh, de enemigos. Y bueno, ya habré visto todo lo que ha pasado. Ya, ya, tuvimos ragueo, maté ya al segundo box. Boss, no sé cómo digo box, si es boss, no sé. Y bueno, eh, tengo una balada. Ahora, Ahora os voy a enseñar todo lo que. Todo lo que.. Todo lo que he descubierto. Porque no lo grabo todo seguido. Yo descubro y os voy enseñando, ¿vale? Vamos a ver cómo van nuestras aventuras en Valheim. Vamos lío. Bueno, ¿qué hemos descubierto? Bueno, ¿qué llevo descubierto y, y demás? Pues os lo, lo voy a mostrar. Vale. Aquí nos matamos al sabio. Y luego aquí abajo he descubierto uno de los biomas supuestamente más difíciles de encontrar. El bioma Llanuras. Aquí. Está la llanura. Eh, la verdad que fue una forma muy divertida de lo que encontré ahí. Llegué. Muy guapo. Una foto chulísima. Y de repente viene una cosa que parece una mariposa. Y no, es un mosquito. Me mata. De un golpe. ¿Para cuál mundo había un mosquito? Había dos. Me digo, bueno, he muerto, no pasa nada, voy corriendo y cojo la cosa. Eh, como tengo el portal, vengo para acá corriendo otra vez, cojo la cosa, me voy a matar. Así, cuatro o cinco veces. Al final me hice un arco, bueno, la tercera vez me hice un arco. Volví con el arco, me maté un moquito, llegó un pedazo de bicho raro que se llama salmón, me pisoteó. Volví otra vez, me maté otro moquito y pude coger la cosa. Y luego me puse a investigar todo esto. Aquí hay más pantano y aquí está el bioma de montaña. Según tengo entendido, esto va. Los biomas van tal cual. Va a planicias, bosque, pantano, montaña y llanura. Vamos, aquí ya tengo todo lo que me hace falta. Todo para poder avanzar, todo. Eh, la base se va a quedar ahí, obviamente. La base se va a quedar ahí, no voy a mover la base. Lo es que aquí hay un montón de cobre. Y bueno, eh, lo, mismo si, lo mismo si muevo la base. Porque aquí hay, aquí hay llanura, aquí perdón, aquí hay planicie y lo mismo me, si me vendría bien hacerme una base. y Porque aquí tengo un montón de cobre y no tengo que estar portal para arriba y portar para abajo. Ya veré, pero eso ya lo haré fuera de cámara. Luego me puse a investigar y vi que donde uno aparece, el mercader, aparece, el mercader siempre sale o izquierda o a derecha voy bueno, a probar a izquierda, me he ido moviendo, moviendo, moviendo, moviendo, todo, todo, todo, hasta que vieran el mapa el símbolo del mercader. Pues, aquí está el símbolo del mercader. Lo encontré, puse una de una estas, una, un portal, me he investigado todo. ¿Y qué he comprado en, en el mercader? Bueno, en el mercader he comprado todo esto. Eh, me he comprado, porque tenía mucho oro, me he comprado la caña de pescar me he comprado cebo, que es lo que me ha sobrado. Eh... Me he comprado el, esto para, el, la, la diadema de, de, de Berger Para poder ver la oscuridad Vale, para, para la noche, para no tener que llevar antorcha O para la mazmorra Y algo muy importante que también me he comprado Es el cinturón de Mejinger Que hace que podáis llevar más peso Top Lo grabo que estoy viendo es porque el barco se me ha reventado Y menos que he podido ocupar los materiales para poder, poder volver a fabricar Y ya está Misión de hoy. Bueno, me gustaría eh, hacerme una avanzadilla en la llanura y dejarla de aquí. Me gustaría explorar un poquito más esta zona para ver si es o es, si se si podría hacer ahí en una base. Eh, aquí tenéis mucho cobre, pero claro, el problema, de, eh, el problema del cobre y de esto que no se puede mover por la por el por los portales. Luego aquí está el pantano, que es el bioma al que tendría que ir Pero para ir al pantano tengo que preparar muchas pociones para el veneno Que se preparan aquí Y son muy jodidas de preparar Resistencia al veneno Me hace falta mucha miel Y mucha colonia y mucho cardo. Y lo peor es que se tiene que fermentar Y para fermentarlo hay que fabricar unos barriles que dan aquí arriba Y habría que fabricar por lo menos un puñello de ellos para poder que dé abasto el fermento Por ahora esto lo vamos a dejar aquí No voy a mudar nada al otro lado Ya he dicho que me voy a mudar Pero aún no va a ser claro Y ya está No hay más La miel como siempre está aquí La deja bien La zanahoria bien Todo bien ¿Que tengo el inventario lleno? Pues a ver ¿qué hacemos? Bueno, vamos a organizar un poquito Y ahora seguimos Mira con la última que me ha parecido hoy, hoy un perro ¿Eso es un perro? Que tengo un... Que tengo jabalí con, con, con complejo de perro Se que haga las patadas, joven La dije Digo que hay que un perro o un lobo No creo que haya un lobo un perro o algo bueno. por cierto, aquí va Turki nórdico si vais a jugar Varheim, no hace falta que hagáis como yo tenía pensado de primera un portal por cada zona es decir, añadiríamos todos los portales eh, lo suyo es si jugáis solo eh, coger y tener un único portal, os acercáis le cambiáis el nombre al portal que queréis que conecte, como si fuera Stargate, sabio o alejáis que se apague Volvéis Y supuestamente Supuestamente ya, no, ya se tiene que haber conectado con el sabio Con el portal que nosotros llamamos sabio Supuestamente Ahí, Aquí está Así podemos llenar todo el mapas de portales Y en nuestra base principal tener un único portal Y ya está ¿Y por qué ponéis muerto? Es verdad, ¿por qué puedo he muerto? Si yo muerto ahí. No sé. Bueno, aquí estamos. Voy a crear el barco, que se me ha ido a la, a la mierda. Ah, es verdad, que le no he guardado. Pues ya está. Pues aquí lo vamos a guardar. No voy a llevar el barco. No me, no me corre prisa, no voy a, ir a ningún lado Ya está Mira, esto que he estado ya en el, en el pantano Y he pillado esta, esta cosa sabrosa Lo vamos aquí Y... Bueno. Veis, aquí tengo esto Porque aquí hay muchísima mena Muchísima mena Hay aquí de... De cobre, ya veis Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... 7, 8 y más que hay por aquí Pero es una pena Bien, al pantano no habría que ir, pero ya os digo Que no voy a ir sin antes haber eh, Investigado el tema de lo de Lo del antiveneno Si no es muerte total, es muerte De hecho quita mucha vida veneno Vamos a ir a la, a la llanura Que os la, o la quiero mostrar, la llanura Y... Pues intentaremos aventurarnos un poquito en el pantano Para que lo veáis Aunque ya lo visteis En el vídeo anterior Cuando estuve rabiendo como una Eso, ya Vamos a ir, vamos a ir para que lo veáis bueno pues, No Me he cargado una manada de gris sucio Con otro mago, a un troll He querido probar una teoría Y que el troll Nos lleva a un tronco sin pues A ver, a, si hace que nos no ataque Igual que hicimos con los árboles, con el avedur para conseguir el segundo arco, intentar a ver si puedo romper mena de. mena de cobre. Y le hace daño, pero no la termina de, hacer, no termina de romperla. Que puede que sí, pero es mucho tiempo y tarda no menos, creo que picándola. Pero bueno, vamos a seguir investigando un poquito por aquí. Y ahora iremos aquí para que veáis la llanura. Y ya iremos, que creo que hay planicie, a ver si vemos un buen, un buen sitio. Para, si pueda ser posible, cambiando de base. Y no haciendo alguna hermosa. Una base en condiciones. Porque nos pilla a todo al lado, la verdad. Vamos para allá. Mira, aquí está. Iba a ir, pero allí a lo lejos hay unos cabrones. Y son muy agresivos y son muy peligrosos. Y ni vienen para acá. Y no tengo equipación para luchar contra ellos. Así que no voy a, no voy a adentrarme. Porque va a ser, sinceramente, una muerte segura. Y no entonces ir para... Lo mismo puedo con ellos, si, lo, si le hago el, el truqui, me subo aquí, aquí encima de ellos Yo qué sé, si consigo torearlo Pero no me quiero arriesgar, vayamos que lo que me en sean ellos mí, Porque la verdad es que puedo hacer así Puedo saltar, creo yo Y aquí arriba, intentar subirme Y yo creo que ellos no podrían subirse Y hacer truqui Me quiero... Uy, uy, uy, qué cabrón pero para ellos eh, tienen que ir a traerlo aquí y demás, iba a ser mucho rollo. Vamos a pasar ahora mismo de la llanura. Obvio buscamos otro sitio para que nada ahí pero que es un sitio muy, muy, muy peligroso. A ver, pues, más información sobre la llanura. Suele haber poblado de como de... ¿Nomox? No sé, una especie de bicho, parecido a Lee. Y se pueden asadiar los poblados, pero son... tan llenos de, de, de todo. Eh, aquí me gustaría hacerme una base, pero en alto. Aquí también se coge una, una cosa que se llama eh, trufa o no sé qué de la llanura Que la verdad es que alimenta bastante pero aquí el problema son los mosquitos Aquí el problema son los mosquitos que te pillan y te matan de un golpe Lo suyo es verlo primero y cargártelo con, con, el, con el arco Porque como te va, a ti a ellos no te va a dar tiempo a, Digamos que a, a defenderte el bioma mola bastante, es muy pintoresco, cada bioma tiene sus tonos, pero es que es peligroso como el que más y no tengo equipación para ir. Haría falta pues. Vamos, algo. Bueno. Aquí están los salmones, que están, que son esos bichajos de ahí. Que no sé si podré matar a uno con el arco. Pero según tengo entendido, son tan duros que pueden, que pueden eh, coger y incluso.. Eh, romper roca Intentamos. Vamos a intentar darle uno antes que lo veáis. Bueno, espérate, espérate, que me... que me, que, que me alimente Y ahora se valía yo llover Uf. Oye, por ahí quita vida Me quita vida, ¿eh? Pero bueno Vámonos ya Porque me mola jugar este tormentor, no? Life, de verdad, ¿eh? Mira. dejarlo tendría para de el tiempo vámonos que iba y vámonos aquí que estos seguramente son planicias y a ver si podemos hacernos ahí una base o algo para en mitad de todo y leche pues poder pillar cobre mejorarlo y no ya al pantano eh, aquí podemos pillar cargo que nos falta para poder hacernos lo de el antiveneno etc etc etc vámonos para allá a ver qué hay mira de aquí se ve el bioma montaña veis ve ahí a lo lejos es una montaña así que aquí seguramente rodeando esto hay montaña todo esto seguramente sea montaña no vamos a ir a lo mismo porque tenemos que ir pantando pero bueno vamos a, vamos a investigar un poquito más el mapa ni la más fuerte tormenta ni la más viva tempestad podá podrá no podrá impedirme de investigar lo que va a pasar épico suena como una puta mierda pero bueno vamos así seguir mirando a ver aquí lo que hay ah por cierto el otro día jugando eh, iba por el bosque eh, no estaba lloviendo hace buen tiempo y era por la noche y vi una sombra a lo lejos como un anciano parecido a Gandalf sujetando un bastón era Odín me quedé flipando se me puso la piel de gallina Y dije hostia Odín me encantó, me encantó poder haber encontrado a Odin. Odin a veces aparece aleatoriamente eh, a los más bravos eh, guerreros del Barajala. No es una mierda, eh. Ni nosotros tampoco, seguramente. Que encima está lloviendo. Eh, aquí, estoy aquí un para hacerme la páseme el fuerte aquí Apartado, rodeado Para que no me venga nadie Solamente me pueden venir por un lado Aquí Puedo crear, puedo tener ahí Mi muelle No sé a ver, va a, tener, va a tener mucho trabajo Pero tendría que poner un cojón Hacerme aquí Todo esto Y aquí Hombre, me gustaría más que tuviera, que tuviera más, más por aquí Para pillar todo este cobre Si no, no tengo que recorrer No, aquí no voy a hacérmelo Tendría que recorrer mucho bioma para poder conseguir El cobre que hay allí Y es una tontería como una casa Bueno, voy a seguir investigando, ¿vale? Bueno ya se ha ido la tormenta, sigo en el bosque Y voy en dirección a la base, ¿vale? Eh, me gustaría encontrarme con Odín para, para que lo viera ahí Pues la verdad es que mola bastante A ver, una tontería, eh, no hace nada, eh, se aparece la de tuya Y cuando se acerca un poco se, se va, toma, vamos, se va Pero mola, mola También hay que, hay que verlo, ¿eh? ¿Qué se ve allí al final? ¿La luna o es que hay algo allí en una montaña o algo? Sé. No sé. El caso es que habrá buena ocasión para poder pillar a Cardo... que ya que no me van a hacer falta. de encontrando a más mierda de esto. O oh, un bruto de, de una estrella de una N. Uf, este pica Este pica Este pica Este pica Pica y puedo morir no, me voy ya Vámonos, vámonos Sí, vámonos, porque ya está ahí hay un curandero también Me estoy? ahí Uf, estoy lejos Estoy lejos Vámonos corriendo, ¿dónde ¿no está? No, no queda otro. En fin, cuando llegue os digo Pues sí o sí Me tengo que buscar por aquí, alguna zona Por aquí Alguna zona, porque es que a eh, mayor yo creo que aquí va a haber montaña porque aquí me hace falta mucho cobre. Me estoy dando cuenta que me hace falta mucho cobre. Y aquí no hay. Aquí el poco que he visto es uno y dos. Y es una caca lo que hay. La verdad. Y transportar todo ese cobre, no vea. En fin. A ver cómo lo hago. Aquí estáis más cobre. Aquí no hay ningún barco. Aquí que vine yo con el barco y dejé ahí buscando al mercader el tema del cobre es una putada no podemos verlo por la por la bueno, no, no podemos verlo por los por los portales te si obliga a es que ni los lingotes podemos movernos por los portales <risa> bueno chique, mira, chico mira chicos mira todo lo que he encontrado por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y seguro que por aquí hay más mena Por eso, eh, lo suyo sería hacerme la base o aquí Porque aquí seguramente haya montaña O investigar un poquito más por aquí, pero que venidme aquí, a hacerme la base Aquí, no se, graba, no se está grabando el, el puntero, lo siento Pero bueno, os lo digo eh, Venir a hacerme la base en la zona que no tengo explorada Prefiero hacerme la base aquí en medio En medio de... En medio de lo que sería toda la Mana, o aquí abajo Y ya se me viene a coger el carro, picar y bajar Coger el, parro, en el carro, picar y bajar Y me, al lado me pilla la cenura, Al lado me pilla la montaña Y al lado me pilla el pantano Lo tengo todo al ladito Y ya simplemente, pues... Hacerme aquí un, Una base... Una base en el bosque o pegando al mar. Ya veré. Pero yo creo que el tema sería quedarse por aquí. No hace falta irnos más lejos. Yo creo que sí. Así que hoy vamos a, vamos a acabando ya. Ya sabéis, dime tu opinión. ¿Dónde te gustaría que me hiciera la base? ¿Qué crees tú que sería mejor? Quedarme aquí donde estoy. Y ampliar todo esto. Modificar y ampliarlo. Ya se me... Aquí mi piezo de fortín nórdico. Y ya liarme a, a farmear todo el cobre. Y luego he venido aquí, porque es que hay metal, que es lo que nos hace falta. Y ya de aquí, pues, ahí ido avanzando poco a poco al pantano, montaña y llanura. Y tenlo todo. ¿Qué opinas? ¿Tú qué opinas, pequeño aventurero vikingo? Dame tu opinión. Y bueno, ya sabes que, como siempre, un fuerte like. Suscríbete si no te has suscrito. Dale a la campanita y deja tu comentario u opinión sobre el juego, el gameplay, lo que tú quieras o tu consejo. Sin más dilación, sin más preámbulos, soy Killian. Nos vemos en el siguiente vídeo de Marjain. ¡Chao!